En la Universidad de, de, de Little Rock, entonces, entonces la, la emisora K.E.Y. de Little Rock este, tenía un, un programa y, y el locutor entrevistaba o escuchaba, los, los, pedía a los oyentes, oyentes que, que opinaran. Entonces un tipo llama, yo, yo era es decir, todos los días yo escuchaba la emisora como 3, 4 de la mañana en adelante. Entonces dice, You know what I think? That all niggers should be sent back to Africa we're not shot. Entonces, este, el locutor pidió informes, más detalle, ¿no? Entonces el tipo, he hesitated, y he buscó, entonces el locutor le dijo, no, queremos mandarte una, una tarjeta de participación. Entonces, el tipo le dijo, Ted Alexander me. no me recuerdo realmente cómo, de dónde era, ok. Entonces, ¿qué ocurre? Yo mandé una tarjeta, yo escribí a la, a la emisora, me mandaron una tarjeta que todavía la mantengo con el, el fotosello del correo y todo lo tengo ahí. este Y para ellos fue una sorpresa que alguien, someone from nowhere, alguien de. de, de, de, de de quién sabe de dónde, eh, le escribiera a ellos, ¿entiendes?, ok, entonces, eh, cuando Lyndon Johnson este, sancionó la ley de la cuestión de derechos eh, civil rights, este, también, pero eso sí lamenté yo porque eso, yo tenía un mueble en la casa de mi mamá y robaron el mueble y se llevaron una serie de documentos que yo, ese era uno de los, porque el, el gobierno norteamericano ha tenido una cosa, tú escribes y ellos te contestan. Y yo tenía la respuesta de, de, de, de, de Lyndon Johnson de la oficina pues de, de, de la Casa Blanca en torno a la, a la, la tarjeta que yo mandé felicitando pues al asunto que okay. entonces entonces esa yo he participado en en, en una serie de problemas para identificación identificación con, con asuntos negros y créanme que, que me hace mucho, entonces el Awake del, de los Testigos de Jehová fue la primera revista religiosa donde yo vi negros y yo siempre recuerdo eso y, para, y yo siempre guardé un respeto por los Testigos de Jehová y por la revista Ebony, yo soy un, un fanático de Ebony, yo donde yo vaya yo porque ya dejé de comprarlo porque yo mantenía una suscripción pero en el correo desaparecía yo tuve que pedirle en una ocasión a Carmela que la dirección postal de ella y me llegaba a la dirección postal de Carmela entonces Carmela cuando tenía tres o cuatro lo empaquetaba y me los mandaba pero llegó el momento que ya me cansé de eso y ya pues te, eh, ya dejé de, de, de leer el boni, solamente cuando alguien me lo regala o cuando yo voy a Panamá y me encuentro en alguna, una que otra eh, librería lo vende, pues lo compro. Pero ese es el, el respeto que yo siempre he tenido por, por Ebony y porque para mí esas fueron las dos eh, que contribuyeron a ese despertar, si se puede llamar despertar en, en mí, eh, de esa situación. Miren, el, el año, el año 2002, yo fui invitado a, a, por la Cámara Afropanameña a Nueva York, pero también yo tenía que asistir a un 12 de, un 12 de mayo a Fairbanks porque la hija mía en Fairbanks eh, recibía su título universitario, entonces yo llegué a Fairbanks como, como el 9 de el, llegué a Fairbanks el 9 de mayo ese, ese año. El día 11 de mayo, el señor donde la casa donde yo estaba residiendo, el señor eh, Don Gray y la señora Carolyn Gray, Caroline Gray fue cuerpo de paz eh, en, en Los Santos y el señor Don Gray fue cuerpo de paz en la India, pero entonces ellos se conocieron después y se casaron, entonces hicieron una mansión para los hijos, porque quedaron solos porque los hijos se casaron, quedaron los dos viejos en la casa solo Entonces, ellos le dijeron a mi hija que cuando yo llegaba a Fairbanks, ellos me darían hospedaje. Entonces, el día 11, un sábado, 11 de mayo, un sábado, el señor Gray me invitó a una reunión de NAACP. Entonces, yo acompañé al porque el señor es blanco pero es miembro de NAACP está relacionado con WCP, ¿verdad? ok no, perdona que te hago esa pregunta porque es, es eh, eso demuestra su su, su despertar porque yo he conocido a algunos norteamericanos yo le hablo de NAACP no, nunca han oído hablar de NAACP ok entonces los felicito entonces qué pasa que en la reunión de NAACP eh, conocí algunas personas, entonces a una señora B.J. Williams yo le pedí literatura y ella me prometió, entonces el, el día siguiente, el domingo para la graduación de mi hija, yo fui a la graduación, en la, después de la graduación un grupo de profesores le hicieron una recepción en una habitación, una residencia allá. Entonces, estando en la... éramos alrededor de unas 20 personas, eh, solamente habíamos tres negros. Eh, el, el señor de la casa, porque la esposa es holandesa, eh, mi hija y yo. Entonces, estábamos sentados así, y yo escuché a una señora... Decirle a otra que su hija estaba siendo discriminada en un colegio allá. Vaya, cuando yo oigo a hablar de discriminación, yo me compro ese problema de una vez. Entonces, este, yo llamé a mi hija y le pregunté cómo se llamaba la señora que estaba allá. ¿no? Dice, ella se llama Elena Alders. Entonces yo hablé a mi hija cerquita y le dije, Elena. Why don't you get an appointment with the principal? Porque no saco una, una reunión con el, el director. Entonces, yo no la conocía ni ella me conocía a mí, pero ella sí sabía que yo era el papá de Anita, pero él no conocía más nada. Entonces me dice la señora, ¿really? Entonces, yeah. Entonces la señora con quien ella hablaba, que se llama Dayan Senior, que es amiga de mi eh, Dayan le dijo, le, que ella también le acompañaría. El lunes, la señora llama para decir que tenía la cita para el martes. Siguiente. Bueno, pasaron a recogerme. Vamos los tres, Dayan, Elena y yo, al colegio a hablar con el director. Cuando llegamos al colegio, antes de la entrada, yo le dije a, le dije a la, la señora, que ellas hablaron primero, que eso me iba a permitir relacionarme más con la situación y que yo le haría una pequeña seña cuando ya yo estaba allí. Así fue. Entramos, presentamos al.. Pues, el director nos atendió muy bien. Cuando yo suponía que me iba a hablar, habló el director. Me gustó también porque me, eso me permitió también escuchar al director. Bueno. Cuando llegó mi turno, yo hice una pequeña autopresentación, ah, yo hice una, una pequeña autopresentación, pero hay un detalle que se me estaba quedando. Ese, ese mismo día de la recepción amiga, hay una directora, una, una profesora de un de West Valley High School en Fairbanks que se llama Lori Chase, ella vivió en Colombia muchos años. Entonces. Ella me llevó, me trajo un regalo porque para que yo le trajera la esposa y a la vez me invitó a su clase para que yo hablara sobre mis experiencias aquí en Panamá y sobre discriminación. Pero me advirtió que ella quería que yo hablara en español porque ella era profesora de español. Si ella me hubiera dicho en inglés, yo lo hubiera rechazado, yo no hubiera aceptado porque nunca en mi vida yo había hablado inglés en público y menos en un país como Norteamérica que es ese es idioma. ¿eh? Okay, yo acepté. Volviendo al asunto acá del, del, del profesor de la escuela donde estamos reunidos, ¿qué pasa? Que cuando yo me toca mi turno, yo hice una autopresentación de dónde venía, qué fui a hacer a Alaska. Eh, Cómo se generó la idea de venir ahí al, al, al, al, al, al colegio. Yo no yo no dejé un detallito por fuera. Yo no quería que después los señor se me a bueno, y ni este de dónde vino? ¿qué tal No, no. Yo, todo... Y entonces, cuando yo empecé a hablar, el director me miraba fijo. Y ya yo tenía esa misma experiencia acá, porque aquí en el colegio San Antonio hubo un problema y casi idéntico, donde un, un grupo de niños rechazaban sentarse al lado de una niña negra, y yo fui a hablar con el director de ese caso. ¿ve? Entonces, una, una maestra, una maestra que todavía trabaja en el San Antonio, pero jubilada con el gobierno, ella trató de ayudarle, ella dice, yo traté de ayudar a esa niña, que la, yo le he dicho a esos niños que no se metan con esa niña, que ella, esa niña no tiene la culpa de haber nacido negra, entonces, entonces, eh, todo eso, cuando, me, cuando yo, le, yo le dije, a él, mira, cuando me tocó hablar, yo le dije, mira, nuestros maestros y profesores no están preparados para tratar problemas de discriminación, y cité el ejemplo de esa profesora aquí, aquí en muelles Y le dije, una profesora jubilada fue el gobierno y está trabajando en un colegio privado. Y fui citando una serie de ejemplos. Entonces le dije, la solución o parte de las formas de, de ayudar es que los colegios hagan workshops, eh, talleres para los profesores, para preparar a, a los profesores. Mira, ese profesor se puso de pie y me tocó la mano y me dijo Señor yo le agradezco a usted su contribución yo jamás había tenido una contribución de este tipo y créame que esto lo vamos a poner en práctica la mamá de la hija escribió después agradeciendo lo que yo había hecho por su hija Bien. yo no llegué allá pensando que no, yo no soy de aquí yo soy panameño y que yo no tengo que meterme en un problema que no es mío no, no, no, no, no na, nada de eso, ok. El día siguiente tenemos la cita en el West Valley High School, eh, ahí enferman con la profesora Lori Chase. Bien. ¿Qué pasa que llegamos? La, pro, la profesora B. Williams de NAACP, cuando ya yo estamos casi listos para empezar, desplegaron un mapa de Centroamérica en el tablero y los profesores que no tenían ocupación ese día o ese, en ese momento comenzaron a llegar y, y todas las personas pues te, empezaron a congregarse okay. en, en una de esas en una de esas este, me preguntan que de dónde era yo entonces yo tomé la regla y puse la regla en punta burica, punta burica en el mapa, ¿no? ¿Usted ha visto punta burica en el mapa panameño? Ok, punta burica, que es una, un extremo que tenemos aquí. Ya. Entonces, pero las personas a cierta distancia, usted le pone de un puntito allá, todo mundo se queda donde. Entonces, cuando ya eso se agotó, yo levanté la regla y puse en Panamá. Entonces, yo le dije que yo acostumbro poner a mi pueblito en el mapa. Eh, ¿Entonces todo el mundo rompió la risa? ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a hablar en español, pero estando unos, yo diría unos dos tres minutos hablando, pero mirando los rostros de los muchachos, digo, estos muchachos no me están entendiendo. Entonces yo hice un alto y dije, many are following me. Tres levantaron la mano. te son una niña que es de Costa Rica, de por Costa Rica. Y, y, y otros dos, ay, ya sé, mire, yo sentí que, yo me sentí como un ratón en una esquina, yo, porque jamás en mi vida yo había hablado inglés, y digo, chuleta, ahora qué hago, y, y rápidamente pensando, y digo, bueno, ni modo, empecé a hablar de inglés, ahora, confiado en eso sí, porque mi dicción, mi, mi auto, ortografía en inglés, yo considero que es buena, porque eh, el, mi esposa era profesora de inglés y a mí me tocaba hacer correcciones y una serie de cosas y como yo siempre leo, pues este, yo tenía la certeza, ok, yo jamás en mi vida yo había pensado, eh, había este, pensado que yo tenía tanta información en el disco duro, en el hard drive, yo, yo empecé a hablar y a hablar, oye, esa conversación duró 25 minutos con ese grupo la profesora sacó ese grupo y trajo un segundo grupo y hablé a dos grupos y de eso tengo evidencia porque yo tengo que voy a quiero sacar una copia para que usted lleve y de, entonces entonces qué ocurre eso me sirvió porque yo nunca pensé que yo tenía tanta información acerca del inglés porque yo, pues, te, el, lo que leí, uno, y aquí, cuando no, entre los chombos, cuando nos encontramos aquí, hablamos español. nadie No hablamos inglés, es decir, que no, no hay donde practicar eh, muchas cosas. Entonces todo eso contribuyó a, a, a crear una duda, pues, no tenía ese self-confidence, no lo te, no tenía. Entonces, eso fue una, una bonita experiencia que yo tuve en, en ese asunto. Pero entonces déjeme decirle algo. Fíjese dónde, hasta dónde llega la confianza en sí mismo. Cuando yo cuento a algunos norteamericanos lo que, lo que yo hice de ir a hablar con el director del, del colegio por el asunto de la discriminación de la hija. Tú lo hiciste. Y allá en, allá en Alaska. Y tú dices, tú eres para mí? Yo digo, sí. Uno, uno voltea a ver el otro, y el otro. Es decir, ¿por qué? Porque eh, nadie, muy pocas personas se corren ese riesgo ese de, de, de ir a hacer, hacer algo, algo, algo igual. ¿Me explico? Entonces, entonces eh, pero para mí, para mí lo hice sin pensar en barreras, sin pensar en, en, en... No, no, no, no, nada de, nada de eso. Entonces, es una, una, una experiencia que, que, que realmente uno, uno se da cuenta, uno se da cuenta que, que tenemos mucho que ofrecer. Cada uno de nosotros tiene mucho que ofrecer. Lo, la única cosa es tener esa seguridad de sí mismo. Mira, yo tenía un profesor... Yo tuve en. en porque mi, mi secundaria. mi secundaria la hice como adulto. Y yo tenía un profesor de lógica, el profesor Blandón. Ese profesor no quería saber nada de este tema de negro, él no quería saber nada de. Esto. Y recuerdo una noche que llegó al salón una profesora que tenía interés de conversar con él entonces en el momento que el profesor le está saliendo del salón para conversar con la profesora este yo le, le hice el, entonces él me hizo un gesto como que dice no molesto, qué pasa que el, Sin embargo, yo me paré a hablarle, entonces pensé yo no si él me reclama yo le voy a decir que el gesto que él hizo, yo le interpreté como que me estaba diciendo que estaba bien, bien. Pero yo noté que el, el profesor estaba escuchando lo que yo decía, pero también estaba escuchando a la profesora, y, y me di cuenta que el profesor estaba bien disfrutado. Cuando el profesor terminó la conversación, yo fui y me senté, entonces... Entra el profesor y me dice: Mira, Richard, yo conozco muchos negros que tienen el alma negra. Y te conozco otros que tienen el alma blanca. El alma negra y él, él, él, él seguía repitiendo alma negra. Entonces me puse el pie, le digo, profesor brandón Richard es negro, por lo tanto su alma es negra. Yo utilizo los negros como sinónimo de pureza. Si el, el blanco quiere tener su alma blanca, ese asunto de él. Pero yo como negro, mi alma es negra, para mí negro es pureza. Entonces, eh, dice, dice, dice, dice, dice el profesor, mira Richard, hemos aprendido a usar esto en forma metafórica. Le digo, sí, es una metáfora con simbología racista. Entonces, pues, si yo no hubiera tenido material, él es, me desarma con eso, de alma negra, quedo desarmado, quedo callado, no tengo nada que decir, me explico pero cuando uno está preparado, uno <coughs> respuesta sin violencia, porque eso no, no se necesita violencia. Entonces... No, no, no. Yo quiero ahorita que me permita... Sí, un sí, ok. Entonces, entonces eh, son situaciones de ese tipo. Yo voy yo a mencionar yo me dos, dos casos más, dos dos anécdotas más, para que usted pueda... Eh, y si me lo permite. ¿Me lo permite? Sí, sí. Ok. Estando yo en Costa Rica, porque los muchachos míos estudiaron en Costa Rica, entonces estando en Costa Rica un equipo de fútbol de Panamá fue a jugar a Costa Rica y a, a algunos este, reglamentos o términos que utilizaron, se utilizan en fútbol donde el equipo visitante, si resulta en empate el juego, el equipo visitante tiene medio punto o un punto más sobre el equipo de casa, no sé, no entendí. Pero el juego terminó empatado a un gol. El día siguiente yo fui a una óptica para ver unos lentes, ahí unos aros y de pronto vi que llegaron tres señores que yo supo, suponía que eran los dueños de la óptica o personas llegar pero por pues el tipo de, de vehículo que cargaban me dio la impresión de que eran personas, este. entonces comenzaron a hacer comentarios del juego, entonces dijo, dijo uno, fue un día negro para Costa Rica, este, un día. Cuando yo voy a un día negro para Costa Rica, digo, ay, ya sé, yo no me puedo ir de aquí sin decir algo. Entonces, <coughs> me quedé merodeando, merodeando ahí, dando vuelta y vuelta. Cuando vi que ya se estaba eh, agotando la, la conversación entre ellos, me acerqué y e hice una pequeña autopresentación. Le digo, mire, señor, yo soy de Panamá, pero escuché algo que me llamó la atención. Eh, alguien dijo aquí que fue un día negro para Costa Rica, entonces yo como negro interpreté que ustedes quisieron decir que fue un día bueno, entonces dice, no, un día gris, un día gris. Yo, yo, yo cambié el asunto, no, yo sé que yo, yo me hice el idiota porque yo sé que el día negro quería decir que fue un día malo, bueno, pero yo dije que yo como negro <risas> yo interpreté que quisieron decir que fue un día bueno. <risas> dice, dice, dice, dice, no, fue un día gris, un día gris. Entonces, otra anécdota, yo puedo contar varias, pero para darle oportunidad al hermano Marín, sabe que <fuef> yo jugué golf. Entonces, y cómo jugué golf, este Aquí en la frutera tuvo un ingeniero que era jefe de ingeniería que se llama Mario Mena. Él hoy día es uno de los millonarios de Guatemala, él produce bananas en Guatemala. Él era el jefe aquí de ingeniería. Él escuchaba siempre a mis detractores es decir que en el taller donde yo trabajaba, el taller como tú hay un negro que solo habla de discriminación cuando Mena llegó aquí eso es lo que la, las personas decían entonces Mario Mena se interesó en, en, en saber quién era ese individuo entonces él invitó llamó a un señor que se llama Ángel Ortiz para que Ángel Ortiz sacara un equipo de softball de nosotros, de, la, de los del gueto para ir a jugar eh, softball acá arriba con nosotros con Sonia. Bueno, terminó el juego y pasamos a nos brindaron, nos ofrecieron eh, un refresco, unas bebidas allá, unos este, tragos ahí en el bar. Entramos rezando adentro en eh, las maestras de la escuela norteamericana aquí, la maestras, casi todas eran gringas. Entonces, ellas eh, llegaron a la mesa y se sentaron, es decir, la invitamos a la mesa o las invitaron porque yo no, este, eh, ok, eh, bueno en la conversación donde yo haya ido yo trato de meter una cápsula que tenga que ver algo negro, yo, esa ha sido mi, mi, mi hobby toda la vida, entonces yo comencé a meter discriminación, entonces las gringas comenzaron a preguntar cómo, él. entonces yo dije mira, yo tengo que agradecer a Mario Mena esta invitación porque es la primera vez que nosotros, los de abajo, tenemos oportunidad de venir a tomar un trago aquí a este club. Entonces, la gringa quería.